El de género en Europa sigue su curso. Un ejemplo de ello es la progresía de la eurocracia bruselense, que está sumamente comprometida a imponer unas tesis totalmente liberticidas, contrarias a la antropología cristiana. Por lo anterior, nos adherimos a la petición del Instituto Polaco Ordoyuris, solicitando que se respeten tales instituciones naturales. También los instamos a firmar tal petición y así sumar fuerzas en contra de este totalitario fenómeno de ingeniería social. Saludos y que Dios los bendiga.